Nacional de San Juan y la licenciada Gabriela Yugni, eh, encargada de la carrera de obstetricia. Me da mucho gusto recibir a los licenciados. Un placer. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por el muchas. espacio. Muchas gracias, a Raúl, un amigo de año, del bueno. de trabajo. Así un que placer muchas, recibirlos. Eh. Bueno, una nueva alternativa que se le brinda al licenciado para los alumnos sanjuaninos. Exactamente, es una apuesta bastante fuerte porque eh, no hay de esta formación en la provincia de San Juan, es la Sería la cuarta a nivel nacional, hay tres nada más en este uh -huh. momento a nivel nacional, públicas, las demás son privadas y esta la, sería la cuarta de esta región, la cuarta, digamos, formación que se va a hacer. Eh, la verdad que estamos muy motivados, muy emocionados porque realmente tenemos mucha expectativa de esta carrera, está, la gente llama, llama y bueno, eh, estamos con todos los preparativos. Bueno, una nueva carrera que está bajo la dirección de usted de la dirección de la escuela de la salud de la universidad. exactamente ¿Ah? sí la cuántas carreras en total y nosotros tenemos cuatro actualmente estamos en la última preparando juntamente con esta que ya está lanzando estamos preparando también psicología hay un grupo de profesionales trabajando en el, en el equipo preparando todo para presentar a Conea ahora en abril, así uh -huh. que estamos trabajando para la puesta en marcha, eh, a ver si podemos en lo que se refiere al 24 y largar también con psicología. Igual ¿Para y, el 24? Sí, uh -huh. sí, esperemos esperemos que todo salga bien y podemos largar en psicología, así que realmente estamos muy fuertes en nuestras iniciativas académicas. Bueno, licenciada, eh, qué bueno esto de la carrera de qué bueno, digo, por la por la alternativa que se le brinda a los alumnos y después la posibilidad de, de, de trabajo que se abre en la provincia de San Juan, ¿no? Eh, cuénteme, por menores de, de este nuevo proyecto que se va a implementar en la Universidad Nacional de San Juan. Así es, Raúl. Eh, realmente es un logro para la provincia, porque considerando que solamente hay siete universidades en todo el país, de las cuales solamente tres son gratuitas, uh -huh. esta sería la cuarta opción que va a tener el Bien. país. Y en cuanto a lo que nosotros podemos hacer, el rol del profesional... Eh, nos encargamos de todo lo que es el embarazo. ¿sí? Sí. Podemos controlar el embarazo normal, podemos atender el trabajo de parto, el parto normal y el puerperio, es decir, uh -huh. esa etapa después del parto. Pero alrededor del nacimiento hay mucho más todavía. El, el perfil que tiene este profesional, que va a salir por lo menos de la Universidad Nacional de San Juan, no solamente lo biológico tiene que ver muchísimo también con lo psicológico y con lo social, uh -huh. de todo lo que hay en torno al nacimiento. Uh -huh. Entonces este profesional no solamente va a estar abocado al embarazo, sino también a docencia, a investigación, puede participar también en el ámbito público y en el privado, uh -huh. porque ojalá que acá en la provincia en algún momento los, las maternidades privadas ¿Seguro? también nos tomen como... ¿Cuántos profesionales hay en la provincia? Matriculados hay más de 120, pero uh -huh. en ejercicio 46. 46. La mayoría son de otra provincia que sí. vienen. Sí. ¿Y capacitados y estudiados dónde? En distintas universidades, por de... ejemplo en, en Mendoza, sí. Bueno, en Buenos Aires hay algunos, uh -huh. en La Plata. Eh, estudiaron algunos en Catamarca, que también tuvo abierta, dos cohortes nada uh -huh. más y después cerró la universidad. Y ahora también se abrió la carrera en Neuquén. Uh -huh. Licenciada, ¿qué tienen que saber los sanjuaninos interesados en, en, en participar de esta carrera? Por ejemplo, los días de inscripción, ¿qué particularidades sí. tiene. Bueno, tenemos que dividir en dos grupos. Sí. El primer grupo, que es para la gente mayor de 25 años y que no tiene estudio secundario, Bien. se puede preinscribir, porque hay una ley de sí. educación superior en el artículo 7 que los contempla, desde el 27 de marzo al 29, o sea, son tres días. Uh -huh. Pero esa gente tiene que enviar también eh, todo su currículum y todos sus datos y hay una, una comisión que va a evaluar si los pueden preinscribir o no. Bien. Y el resto de la gente que tenga secundario se puede inscribir durante tres semanas, es Bien. decir, desde el 27 de marzo al 14 de abril. Uh -huh. Va a haber un cursillo de dos meses. Bien. El mismo empieza el 24 de abril, o el 17, perdón, el 17 uh -huh. de abril, Termina el 16 de junio, es virtual, específicamente online y virtual. Van a haber ah, muchas comisiones. Un detalle, virtual. Sí, es Ajá. importante eso decirlo sí. porque bueno, va a permitir el caudal de gente que estamos ¿Seguro? esperando recibir, que son más de 3.000 personas. Seguro. Cabe aclarar que entran 100 personas. ¿sí? Ese es el cupo. Sí, Ajá. y el cupo está limitado porque eh, la infraestructura de la provincia no va a permitir que tantos alumnos puedan tener la práctica. Bien. Sí, y eso en cualquier universidad es más o menos así Sí, sí, sí. Eh, considerando que tenemos una sola maternidad de nivel 3B 16 hospitales de nivel 2 Y 133 centros de salud de nivel uh -huh. 1 Que pueden recibir a esos estudiantes Entonces, Bien. para los 5 años, que es la duración de la carrera Es el cupo de gente que se espera ¿Y el cursado? El cursado es presencial uh -huh. Y va a empezar en la última semana de julio Después de las vacaciones Bien, ¿dónde? En la sede de Albardón ¿En Albardón? En Albardón. Bien, sí. en la sede. Sí. Bien. Eh, ¿Qué otros detalles sería importante destacar para todos aquellos alumnos? Me quedó el examen. Sí. El examen es el sábado 24 de junio Sí. y es absolutamente presencial. Bien. Ahí sí tienen que venir y rendir todos, rinden en Albardón y es escrito. Bien, ¿sí? bien. Cien... Sí, sí. Eh, me decías que por el tema de... Eh, porque me, me Para resulta, las prácticas. Claro, digo, me, me resulta un poquito eh, escueto o estrecho el cupo, digamos, pero es lo que se da hasta el momento. Y ¿Con sí. posibilidad de que se amplíe después? ¿O eso depende no, de...? No sé, yo no, creo eh, que no va a permitir. No, te comento no, no, no, cómo es el tema sí. del cupo, o sea el cupo son los espacios que donde digamos los alumnos tienen que realizar las prácticas se llaman profesionalizantes sí, claro. eh, esos cupos digamos eh, no podemos liberar a mil personas para que estén ingresando a los hospitales a los centros de salud o a los claro. caps Claro. Que sería mucha capacidad. Entonces se ha convenido en un acuerdo con las autoridades de la cartera de salud, bueno, que ese sería más o menos la Perfecto. cantidad que podríamos estar, digamos, sin alterar el buen normal funcionamiento de los servicios, estaríamos, digamos, sería el adecuado. Claro. No, le pregunto esto y es bueno saberlo, porque generalmente. Siempre terminamos en que es escaso es, este es el caso del cupo, hay muchos postulantes, no sí. hay cavidad. Lo que pasa, por ejemplo, en la enfermería, que todos los sí. años se quejan que es por qué no amplían el cupo, etcétera, sí. etcétera. A propósito, nos apartamos un poquito, obstetricia. ¿cómo va la carrera de enfermería? Muy bien, en este momento eh, sabemos que la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de San Juan es una carrera que está acreditada por sí. la CONEAU, eh, casualmente ahora en abril volvemos a presentarnos nuevamente a la nueva acreditación, hay que acreditarla nuevamente, así que estamos en la preparación con todos nuestros docentes, un equipo de gestión bastante grande e importante. Estamos trabajando porque hay que subir todo lo que se, se ha hecho durante todos estos años, todo lo que es lo nuevo de gestión que se ha hecho, hay que subirlo a la plataforma de Coneau bueno, y bueno, esperamos que obviamente este año vamos por, si se puede, por seis años, porque uh -huh. digamos la anterior gestión eh, completamos, que yo también estaba, eh, por tres años, acreditamos sí. por tres años. Este año podemos ver la posibilidad. De poder acreditar por seis, por seis años. Uh -huh. ¿Cuántas carreras en total en la escuela? Cuatro tenemos ahora. ¿Cuatro carreras? Sí, cuatro. Carreras. ¿Con autenticia? Ten, claro, tendríamos eh, la carrera de licenciatura en enfermería, que uh -huh. antes eran dos: eran eh, enfermero universitario, uh -huh. digamos, y era, eh, la, estaba licenciado en, sí. en enfermería. Sí. Después, por Coneado, cuando acreditamos, quedó una sola, que es o la carrera de la licenciatura en obstetricia, en perdón, en enfermería con un título intermedio que era enfermero universitario. Después también tenemos la carrera de a, tecnicatura universitaria en asistencia dental, ¿sí? estamos eh, comenzando con obstetricia también. Y bueno, tenemos que, también la que te comenté hace rato, que estamos trabajando con psicología también, que ya eh, hay un equipo trabajando para carrera que comience el año que viene. Sí, sería espectacular uh -huh. que empiece el año que viene. Ahí estamos trabajando con varias, y ahí, ahí creo que quedamos. Bien. Porque, digamos, la capacidad digamos eh, de la infraestructura edilicia que tenemos no da por el momento para más. O es sea, que estamos en el proceso de ampliación. Y ahí veremos que, cómo seguimos. Licenciada, ¿por qué se lo asemeja tanto al profesional de obstetricia con el ginecólogo? ¿Son facultades muy parecidas? Sí, en realidad nos complementamos. Uh -huh. Nosotros somos parte del equipo obstétrico. Uh -huh. ¿sí? El ginecólogo maneja toda la parte de patología, uh -huh. en realidad, eh, y nosotros los licenciados en obstetricia somos un auxiliar de ellos, Perfecto. pero tenemos una cierta autonomía, como te repito, en algunas cuestiones sí, normales, sí. como por ejemplo la atención del parto normal, y por lo tanto tenemos responsabilidad profesional claro. sobre los dos pacientes, uh -huh. la madre y el niño. ¿Pero ¿sí? pueden hacer partos? Claro, sí, sí pero eh, siempre nosotros estamos en esta ley, en este momento estamos, eh, tenemos que estar en una institución, en este caso del subsector público o privado, uh -huh. Pero siempre acompañados de un médico o tenemos que estar claro. eh, relativamente supervisados por ellos. Te repito, cuando es normal no no hay ningún inconveniente. Tanto en el embarazo como en el trabajo de parto o en el postparto o en el mismo parto, si nosotros detectamos alguna patología, inmediatamente tenemos que comunicarle al médico y pedir la intervención del médico. Perfecto. Por eso generalmente no trabajamos solas. Claro. Siempre, solos, ¿no? Todo Estamos, un equipo de trabajo. Exacto. Uh -huh. Lo que no podemos hacer, perdón, son cesáreas... Sí, ni forceps, ni uh -huh. atención de otros partos complicados. Por eso eso es específico del ginecólogo. Perfecto, perfecto. Bueno, les agradecemos la visita. No, por ¿no? Favor. La presencia por de ustedes. Favor. Seguramente va a ser la primera de muchas visitas que vamos a, bueno. a tener con ustedes. Porque esto es consulta permanente. Siempre Bien. los Conjunto. alumnos preguntan sobre las distintas carreras. ¿eh? Así que bueno. les agradece Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, licenciada Gabriela Yugni, licenciado Ángel Pintos, el agradecimiento. Nosotros seguimos con toda la información con el señor José González. Así es, eh, chicos, seguimos entonces con la información. Y hay que decir que continúa las la jornadas de paro por parte de los docentes, todavía reclamando un aumento salarial que el 71% se dé en el primer semestre. Pero bueno, esto es una constante que se da. Hay que decir que mañana también han rectificado continuar con estas medidas de fuerza. La movilización, en realidad, la.